¿Cómo valora usted la suspensión de funcionarios del actual gobierno tras verse involucrados en presuntas irregularidades? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Ahí le leeremos su respuesta o su comentario a la pregunta del día. Así que, muy bien. A propósito de la pregunta del día, Abinader suspende a Adán Peguero, director de Impostón. El presidente Luis Abinader Corona suspendió al director del Instituto Postal Dominicano Impostón, Adam Peguero, quien previamente había solicitado una licencia por tres meses hasta que se investigue su presunta participación en la contratación de una empresa para ofrecer servicios en la entidad que dirige. Contrataciones públicas, ética y contraloría habían recomendado cancelar a Peguero. Frente a estos hallazgos, la DGCP, la unidad antifraude de la Contraloría General de la República y la DGIC, recomendaron la destitución del director general del Imposdón y su consultor jurídico por haber incurrido en faltas graves. Este episodio... De supuestas irregularidades, trajo una vez a la palestra pública cuestionamientos al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, cuestionado por supuestos vínculos con el ex procurador Yanalán Rodríguez, detenido en la operación Medusa. Vamos a ver. Ahí están las imágenes. Vamos inmediatamente a la participación. Francia, adelante. Vamos Mira, a ver qué tú opinas. Hace tiempo que vengo... Cuando suceden estos escándalos y estas cosas, y de hecho ya uno va acostumbrándose a que Luis Abinader no le da mucha larga a los asuntos. Excepto la de macarrulla Excepto la de Macarrulla. Así es. Te saqué el aire. <risa> sí. Y lo dejaste ves sin, le haga, sin ¿tú palabras. ¿Tú sabes cómo se llamaba eso? Le mataba el gallo en la funda. Esa. No, un privón. Sí. ¿Eh? Un privón, le decía. Un privón. Un privón, que te daba una... Te, ya. te quedaba seco Déjame, así. Déjame... <risa> Que Francia se iba a inspirar a Exacto. asumir la defensa de cómo... No, no. Esta, eh, no, pero no está no. mal. Lo que pasa es que tú no te acordabas de Macarrulla. No, yo lo tenía. Lo tengo, la, lo tengo, lo tengo. Porque de, acabábamos de decir de Macarrulla ahí Exacto. mismo. <risa> Incluso se menciona en la nota. Sí. Bueno, lo adelante, que pasa, adelante. lo que pasa, que ciertamente los presidentes y en la relación del funcionalato, o de sus funcionarios, deben ser cautos porque incluso el simple hecho de tomar la iniciativa de suspender es como una especie de previa condena y una previa y darle paso a lo que hay en el morbo de las críticas. Pero hay una cosa, con el perdón señor Francis, también hay que pensar que si tú dejas al funcionario en el lugar donde se está investigando, él puede... Desaparecer o disipar. buscar pruebas, entonces Correcto. eso también hay que verlo. Entonces, lo que creo es que debe llegar el punto en concreto de la investigación, suspender para evitar lo que tú acabas de decir, disipar pruebas, distorsionar las pruebas. Sí, exacto. Pero mm. ciertamente que yo he dicho en más de una ocasión que Luis ha tenido en su gobierno una especie de brote o rebrote de corruptos. Estos individuos que acompañan al presidente, he dicho, y lo repito, no han conectado, no han conectado con el propósito de Abel, de, de, de Luis Abinader por haber alcanzado la presidencia con apenas cinco años en el ruedo de partido tenía cinco ¿Cierto? años, el partido, pero, cuando pero, se subdividieron... Pero él no había sido candidato del PRD. No, pero no había alcanzado la presidencia, es lo que sí. digo. Ah, okay, pero digo. En poco tiempo alcanzó la presidencia. Ya, como PRMista. Como PRMista. Porque él había sido candidato en el PRD. Correcto. Okay. Entonces, cuando eso se da, es un evento que en la candidatura de Luis se concreta las esperanzas y lo, y, y lo que esperaban muchos PRDistas, que hoy son PRMistas, y parece que venían con una angurria. Y no solo eso, que se diseñaron desde el momento que lograron los nombramientos, de que es un solo periodo y que este es el momento para ellos hacer y deshacer. Se le ha ido de la mano, se, ha, se le ha desbordado sus su apetencias de, la, de las mieles del poder y lo que menos han conectado es con ser prudentes, con lo que menos han conectado es con ser honestos, con lo que menos han conectado es con ser verdaderamente servidores públicos. Y ahí está. Hoy día la transparencia no es la del gobierno solamente, es la del acceso a la información pública de quienes están compitiendo en un mercado cada vez más voraz. Y de lo cual quieren participar indirectamente a través de la función que ejercen muchos funcionarios, no todos, pero muchos funcionarios. Y miren que estamos apenas a un año y pico del mandato, pero desde que inició el gobierno, salió Kilmerly, salió, eh, que fue una barbaridad lo que le hicieron a, ¿cómo se llama? A Delía de ah, a, a Faña, que fue quien echó uno de los, de, los peor, de los mejores pleitos contra el funcionalato de Danilo Medina en aquellos momentos, específicamente de José Ramón Peralta, que está bien resguardado porque sabemos todo lo que se hizo desde la importación y la distribución de los permisos de ajo. El dueño de Ajo constanza dirigía todo. Entonces, ¿qué le ha pasado a esta gente que han caído en la debilidad de utilizar al hiposdón una entidad esencial para cualquier estado porque el correo es la experiencia más expedita y más com, eh, completa en la historia de los pueblos norteamericanos. Sí. Y aquí, sí, y hay es un ícono. Hay, hay una película incluso sobre eso, claro. Kevin Costner. Claro. Sí. El correo fue que reinició la, la, la, la, El comercio el inter, de, inter, de, internacional. Bien. Entonces, creo que no solamente está correcto que este señor sea investigado, suspendido, sino que se someta por la vía correcta y expedita para cancelar, rescindir un contrato tan leonino y tan Bien. Eh, estridente Bien. hecho por un funcionario en compañía de su funcionario jurista o jurídico sí, sí, que fue el consultor, el consultor Bien. que le dio toda la toda la validez al, al qué contrato, contrato que preso debiera estar el consultor bueno lo primero que nosotros deberíamos de decir es del impostón qué tan eficiente ha sido la institución en momentos cumbre mm. eh, en el mundo no república dominicana donde los curri, o los, eh, lo, las empresas de paquetería nosotros con una con una institución gubernamental que debería de hacer ese papel y de ser eficiente, Gracias. de ser competitiva, sencillamente no lo es. Uh -huh. pudiendo tener todas las condiciones para ser eh, una de las principales instituciones de envío de paquete que deberíamos nosotros de tener los dominicanos a un precio mucho más económico que el que se pagaría en una empresa privada. Uh -huh. Eso es lo primero. El impostón. De, de todas maneras hay una cosa, sí. mira, durante el, el reinado de Modesto, el impostón cambió del cielo a la tierra. Hay que decir sí. que él eficientizó esa institución que era una entelequia. Pero, eh, pero el, el, mira, el correo, por ejemplo, el correo más mira, eficiente que hay. Hay que mencionar a, a Luis y a Luis Aneto Camino. Bueno. Que le, le, fue la otra etapa. Ok. Sí. Pero, pero, pero, pero Modesto ciertamente sí, se encargó de... Exacto, ello. se encargó de, de convertir un enteleque en algo que funciona. Y en Estados Unidos, para uh -huh. dejarte que tú continúes, uh -huh. en Estados Unidos una de las instituciones más eficientes es el correo, y como quiera hay Curies. lo que quiere decir que los Curies no surgen por la ineficiencia, sino quizás por el emprendedismo, y, y también quizás por la rapidez con que el mundo va, ¿tú me entiendes? Sí, o sea, porque el <coughs> tema de, de los correos... es. Llega en un momento de la historia donde no estaban todas las facilidades que tenemos hoy de acceso. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto ha evolucionado, ¿cierto? En Estados Unidos se usa mucho porque aún la documentación física, las cartas a nivel eh, de instituciones legales y todo lo demás, eh, se, se, se tiene muchísima vigencia. Es cierto. Ahora, algo adicional que tienen estas instituciones es eso de las paqueterías, es un servicio que deberían de tener con un mayor nivel de eficiencia. O sea, porque eso es parte de los servicios que ellos ofrecen. Y aún así... A eso que tú estás diciendo, agrégale, que debe ser parte del, del emprendedurismo local. Que tú desde Barahona puedas confiar enviar un paquete a San Francisco de Macorís porque lo vendiste en tu tienda virtual, pero a través del correo nuestro. Eso es y, que que haya seguridad. Y, y el aspecto económico, que sí. si te van a cobrar 200, 250 pesos por una libra, que tú, a través de una institución del Estado, y que para ellos, por supuesto, que sea eh, ganancia, que para el gobierno sea ganancia, pero que también para el ciudadano. O sea, el hecho de que como nació el impostón el Instituto Postal Dominicano, o sea, para el envío de, de cartas, de correos y demás, hay estos servicios adicionales que están a la orden del día, Señores, hay que ver la cantidad de oficinas que tienen, muy mínimas. Hay que ver el personal que tienen o... en los pueblos, casi nulo. ¿Quién? El impostón. Ah, ya. Hay que ver <coughs> eh, que ¿De una que de... el la... impostón aquí, Ahí en la... En la la, Duarte. En la, ingen... por, en la por, Duarte. Por una oficina que eso da pena. No me he visto, no. O sea, eh, una cosa increíble. Entonces, el punto es, una de las cosas eh, para el envío de paquetes eh, al exterior... No tiene oficina eh, el, el Instituto Postal Dominicano porque supuestamente un asunto de costos muy elevado y eso es lo que hace que este señor eh, eh, Peguero pues solicite o le pida a mí a cargo el, eh, como ellos no como ellos sí tienen allá locales y tienen toda la, la todo el, la logística se le hacía más fácil con esta empresa y por supuesto aquí a nivel nacional. Que hay que, que destacar, decir, sí, hay que destacar algunos de los aspectos del de por qué este señor está en el tapete a través de la investigación de Nuria Piera. No licitó, no hizo un proceso de licitación, él entendía, según la respuesta que él daba, él entendía que no estaba mal porque el, eh, el impostón tiene acuerdos con la Junta Central Electoral, con la Procuraduría, y cuando usted ha visto... Que en las mismas instituciones gubernamentales usted tiene que licitar, o sea, él compara, ¿no? Porque nosotros tenemos eh, eh, eh, eh, intercambios o tenemos, eh, ofrecemos y nos ofrecen servicio a través de la Procuraduría y la Junta. Y por eso yo lo puedo hacer con Mía Cargo o una empresa privada sin licitar, por Dios. Otra de las cosas que figura en este informe es que uno de los empleados del impostón gana 50 mil pesos, pero también es socio de la empresa de Mía Cargo. O Entonces, sea, este señor, yo no sé en qué le estaba pensando. Me decía, Fran, no, no confirmó el dato. ¿De que él compró un carro por 14 millones de pesos? Ah, pues tiene Ese un. Señor, me dijo Fran anoche. Tiene que un Maserati, un Entonces, Ferrari, una vaina. Cuando tú ves todas estas cosas, cierro diciendo, Amado, millones, una institución pesos, que aún. Eh, son diga, como Amado. 250, mil dólares, aún, escuchen estos muchachos. Una institución. 150, 200. Una institución que aún con esos aportes o avances que tiene Luis Ernesto y el que tú decías es, es, insu modesto, modesto. Modesto. es totalmente insuficiente a la orden del día con la demanda y con los negocios que es y que podría ser para instituto para el gobierno y para nosotros los ciudadanos tener un, un impostón que funcionara de manera correcta Mira. y con funcionarios como este y una corrupción que viene del del des desde el 2008 que es que se viene Mira, eh, destapando, eh, Peguero, dándose Peguero confirma Espera, eh? me dan un dato Ajá. que serían 784 mil al 56. ¿Y quién, Yo voy a buscar el carro que compro. ¿Y Debe carro? ser un Rolls Royce, Debe una jipeta un Rolls, Rolls, Rolls, Rolls Royce. Lo voy a buscar Debe ahora ser. mismo. Miren, miren, eh, el carro. Amado, que tú harías con.? Te veríamos a las 7 de la mañana. No, tú eres loco. Dios <risa> no, es su santísimo. <risa> Cayéndome los cuartos en la faltriquera, como dicen los viejos. Ahí mismo le pongo la renuncia a Eugenia. <risa> <risa> Príncipe, nos vemos. <risa> por aquí, y agarro un avión por ahí que me cojo para París, compadre. <risa> sí. Ay, Déjame callar con eso. Me sí, trasladé sí. Ya. No, no, me voy para París, aunque sea un mes. Ahí está. Mira, tú sabes que. El, lo de Peguero de alguna manera confirma que el Estado está siendo asaltado por una playa de, de bandoleros y bandidos. Y mira, hay otros que de, no se han destapado de definitivamente, claro, pero claro. están operando sí, a espalda de lo que es el propósito del cambio. Y de depredadores. El presidente de la República, independientemente de que tenga su corrupto preferido, que lo tiene, y eso hay que te refiere a Macarrulla. Sí, sí, por ejemplo, ese es un ejemplo, el caso de, de la señora Castillo. Ah, de Josefa. Claro. Josefa Castillo. O sea, el presidente tiene su. Y eso probablemente tenga. Obviamente que, que lo de Josefa en sí mismo es una. bueno un, un tema político. Porque prevadicación hay una cosa. O, o, o contusión Pero de, de funcionarios, sí, sí. lo que con, sea. Concusión. Concusión de de, concusión de funcionarios. Uh -huh. eh, no propiamente está el tema de. de de la trama comercial o de uh -huh, o de al, sí, o de adquirir uh, beneficios no sino no claro es beneficiando a un grupo pero a la verdad amigo correcto y esa cosa que la, que la verdad mente, que es, es, es, es lamentable mal. entonces independientemente de eso esos esos corruptos preferidos uno en cierto modo lo entiende porque estamos hablando de alta política es muy probable que el presidente de la república sepa que si por ejemplo si afecta a Macarrulla puede perder el favor del sector empresarial a, a alto nivel y eso lo ha manejado, lo ha estado manejando. Lo mismo pasa con la señora Castillo porque ella representa una parte de la base política del Partido Revolucionario Moderno la señora Castillo de alguna manera pudiera crearle una situación interna de ingobernabilidad dentro de su propio partido que pudiera revertirse en una situación para el gobierno central y él no quiere meterse en eso, es lo que, es lo que yo instuyo, yo estoy especulando porque yo no he hablado de esto con Abinader ni con nadie, ni siquiera con Gallego que es mi hermano y que es político que pudiéramos sentarnos a hablar sobre este tema pero no lo he hablado con nadie, pero sí lo vislumbro, es lo que pienso Ahora, indudablemente que cuando ocurren cosas de esta, de, este, de esta naturaleza, cuando hay ruido, el presidente reacciona. A diferencia de los presidentes que hemos tenido, sobre todo Danilo Medina que decía aquí no hay corrupción, ¿y cuál es la corrupción? Dígamela. O sea, se molestaba. Exacto. En un acto, es un acto de verdadera. Eh, de bajeza, porque eso es bajo de un presidente. De, sí, altanería, que decía, que prepotencia. Decía que era lo máximo era. Exacto, altanería, prepotencia, o sea. Eh, yo no entiendo, pero bueno, la verdad que eh, el, el, el Estado dominicano, nosotros vamos a tener que luchar mucho como sociedad. un hombre que su grandeza y su, y su recordación <coughs> la, la colocamos en un pedestal y en un esfinge de su imagen. Danilo estará en un zafacón. Mira, yo, yo pienso que los dominicanos vamos a tener que luchar mucho con el tema de, de la corrupción. Porque es que la corrupción es parte de nuestra cultura, señores. Eso es, eso es lo que hay que entender. Eso, eso no es un problema de que, de que aquí el que no roba es un pendejo. Yeah. Y te lo, pero claro. Y te lo restregan No, no, en la cara. y van y te tiran y te tiran. Va un tipo, va un tipo, a mí me recomendó un amigo, me recomendó un amigo común. Amigo de él. Un amigo común nos recomendó una persona para que yo lo recibiera en mi despacho, estando en la Procuraduría. Y el tipo me planteó un caso y dijo: Mira, en lo que yo pueda como Ministerio Público ayudarte, yo te, yo te ayudo. Porque, ¿qué me, qué, ¿qué me cuesta a mí? ¿Qué me cuesta a mí si, la, si, por ejemplo, ya el plazo de la prisión preventiva pasó? Pedirle al juez que te ponga, le ponga una garantía, porque es la ley que me lo dice. Yo no hago como esos ministerios públicos que se quieren ocultar o, o tapar el sol con un dedo pidiendo prisión preventiva cuando saben que ya no se puede porque la ley no lo permite. Correcto. Eso fue lo que yo le planteé. Pues tú sabes que a la segunda, bueno, le entregué el caso a Huaca. A la segunda visita que hizo le trajo a Huaca el medio millón de pesos para que opinara. Óyeme, lo desterré de mi oficina y hablé con el amigo. Ese tipo de gente no me lo mande. Ya. Óyeme, una cosa increíble, y un tipo conocido, hasta con programa de televisión en Santiago. No voy a decir el nombre porque no, no. me interesa afectar a nadie. Pero realmente, y eso lo hizo esa y no persona. no corromper. Pero eso Alrede, lo, y tú lo recibiste pero, sin problema. Pero claro, porque me lo recomendó un amigo y, y no era no nada malo. Yo recibí a todo el Estúpido. mundo. Pero hay una cosa, lo que te quiero ilustrar con pero esto Pero que es, también tenía el derecho el, el reo lo que te quiero, a lo que estamos claro, pidiendo, claro, que no era necesario claro. ningún tipo de trama. No, no, absolutamente. Yo estaba obligado desde mi concepción como Ministerio Jurídica. Público. De decir se bueno, está entendiendo. ya el tiempo de, el tiempo de la prisión preventiva, que es un año, pasó. Es viable la, la, la solicitud. Póngale 5 millones de pesos en efectivo. Si lo puede pagar, se va para la calle. Sí. O si la corte quiere ponerle un millón, ya ella. O pero, 100, como Lo quiera. que fuera. A mí no me importa. Pero yo cumplí con mi trabajo. Entonces, a pesar de todo eso, hoy, oye eso, a pesar de todo eso, el tipo va. Con, con un dinero en la faltriquera, pa y se lo tira en el despacho a de Huacar. Ni siquiera a mí, Huacar vino encojonado conmigo. Mira, que tú me mandaste a hombre. Digo, no, yo te, yo te asigné un caso como No como pudo haberse profesor. pensado que era eh, claro. intencional para y, y, probar. Claro. Pero es lo que te digo, es una cultura tan grande que en esta situación que yo te estoy contando, sí. alguien viene con, con un dinero en una pa' y te lo tira encima de tu escritorio, pensando que eso es lo que resuelve un problema en una oficina pública. Porque así es que hemos vivido y esa ha sido la cultura nuestra. Esa ha sido la cultura nuestra. Yo me estoy enfrentando a eso desde que yo comencé prácticamente en el ministerio público. O sea... Señores, es, es increíble y nosotros vamos a tener que luchar porque es algo genético. Nosotros somos deshonestos por naturaleza. Y la gente ve en aquel que no lo hace, dice, ese es un pendejo. Sí. Mira, duró que yo cuántos años en esa función y salió de ahí. Eh, una eh, mano eh... adelante y otra atrás. <risa> Así, Así mismo es. es. Pues mira, cuando yo dejé la fiscalía, yo recuerdo que tenía un carrito Honda Civic. ¿Te acuerdas de aquel Honda Civic de tres puertas, Venía dos puertas y una con atrás. Sí. Un liftback. ¿sí? sí. Pues yo tenía un carrito de eso que los, los policías que me cuidaban la casa tenían que empujarme por la mañana. Porque ni cuarto para comprar una batería tenía. Coño. Y <risa> que duraste con, con, con, con un motivador de batería un tiempo. Eh, y era, era los policías uniformados. Uniformados. Uniformado. Y tú, y tú. Era una chulería. No, pero ¿tú pero hay un policía empujando al fiscal por la mañana. Oye. Yo viví en la breu, me acuerdo. Mira, de... es, es interesante analizar el grado de descomposición social que, a, que adornan a una serie de políticos partidarios. En este caso los que acompañan o los que vinieron con Luis y que Luis tuvo la deferencia de admitirlo como funcionario y nombrarlo sí, sí, sí. se supone que este hombre viene con un gabinete de individuos que van a hacer un proyecto de nación como el imaginado por Luis por los, imaginado por su papá que intentó el señor Abinader ser presidente José y lo Rafael, logra José y, Rafael y lo logra su sí. hijo <coughs> De hecho, él le dedica a su sí, padre sí. al momento de sí, un jurar. Bonito, un bonito hecho. De jurar. Entonces. Pero oye, oye, esto. Fíjate que es tan, tan, tan cultural el asunto que este señor Peguero no tiene un argumento no para, para justificar lo que ha dicho. No, yo pensé. Eh, oh, pero escucha lo que él Tú lo, dijo, yo lo, dije, amada, lo tú que ¿Sabes que él lo que a mí me preocupa? Que <ríe> uno teniendo la conciencia y el conocimiento eh, académico de no juzgar por apariencia, pero él parece un tigre. <ríe> Es un tigre que parece, es decir, no se me quita de la mente. Yo no lo quería decir. No no, qué, qué, sí. pero no, es que sí. es Yo que realmente, Frank. hasta colocándolo ahí, cuando tú ves la foto, parece un tigre. No debió de estar ahí. No no, pero Francis, no, no no no. ¿Es el, parece un tigre? No dice ¿Porque, porque es Moreno? No eh, no cara, no, su apariencia o sea, me da que parece un tigre. Un <risa> es un tigre, <risa> como dice <No. risa> papi Juan. Porque, Señores, que, ustedes me excusan, yo lo hice la aclaración, yo no puedo caer en esa debilidad. la risa. Teniendo yo de que no, no. la gente no se puede no, no, por su apariencia, llorando, por, mal, por humilde, sí, por de nada. Pero tiene tigre. No, no, no. Mire, mire la respuesta para que no sé si es que él es muy inocente o es que <ríe> Ay, desconoce <ríe> desconoce los procesos, porque repito la respuesta que él le daba a Nuria cuando ella le preguntaba, pero por qué usted no hizo un proceso delictivo. Pero mi amor, pública. él tenía un abogado él y el dijo, abogado pudo haberle dado la información. El abogado nunca <risa> no, apareció, <risa> el notario de la institución. No, no, el consultor. El, no, el, consultor. el, consultor, el consultor, consultor, perdón. Sí. La respuesta que él daba, no, porque nosotros hacemos eso mismo con la Junta Central Electoral, nosotros hacemos eso mismo con, con la Procuraduría. Ajá, y, ¿Y en los lo principios mismo? del Estado no dice que usted tiene que tener esa interconexión interinstitucional. No, pero compararlo instituciones con instituciones privadas. Interinstitucional. Entonces, hay un conflicto de intereses, ¿Y de se, Fran, se ¿sí? a la valija, la valija que se maneja. Es obligatorio. Hay un conflicto de intereses muy grande con los demás curris del país, no, y los Porque verdaderos so curry, los verdaderos que han superado. Hay eh, una asociación el que la agrupa a todos y cuando este señor dice, nosotros contactamos al, al presidente o al representante o director de la asociación de curris del país, este aparece a los dos días y dice, no, a mí no me han contactado. Él hizo sus acuerdos con esta empresa. ¿A raíz de qué? ¿O para qué? Señores. Nosotros ver, nosotros observar que este tipo de comportamiento continúen dándose en funcionarios donde se, ellos se están observando. Señores, que nosotros tenemos instituciones que si bien es cierto que hay uno o dos casos, hay uno o dos casos que, nos, que, que, han, están, que están ahí en el tapete, como el del señor Macarrulla y el de Josefa, la señal y el mensaje del presidente Luis Abinader es diciéndole, el que invente mucho aquí va suspendido, va cancelado y va a un proceso de investigación. Nosotros tenemos instituciones como compras y contrataciones que inmediatamente vio la, la, la documentación, la información e investigó. Dijo, este señor necesita eh, ser suspendido de sus cargos. O sea, no estamos hablando de años anteriores y esto debe de ser eh, de mucha atención para quienes están en las instituciones del Estado. No estamos en el 2000. No estamos en el gobierno de Hipólito Mejía, no estamos en los gobiernos pasados del PLD, donde aquí la corrupción sencillamente se premiaba. Tú tienes una gente que sale del, del, de Najayo, que dice que si no lo sacan de ahí va a hablar, y va a decir todo el que estuvo involucrado, y lo hacen presidente de, de uno de los principales partidos de este país. Entonces, eso es lo que cada uno de estos funcionarios y la gente... Los ciudadanos dominicanos están empoderados con el tema. Ustedes ven como de una vez en tendencia el caso de Macarrulla y este mismo. Ese señor es tendencia número uno en el país. O sea, ¿qué él estaba pensando? A mí me gustaría saber que alguien nos llame, amado, que nos diga qué estaba pensando el señor Peguero cuando él decide sencillamente... Contratar por su propia cuenta. Contratar y darle... Eh, eh, Principalía darle prioridad y, y dejar de lado a todas las otras empresas que hay en el país que son muchos y sencillamente utilizar esta o ¿Entonces sea, qué que pensaba miren, miren, Y donde un socio es relacionado a la institución. Es empleado, gana 50 mil pesos. Yo pienso es que es decir que eso es una trampa legal. Además esa compañía parece Cubano, ser que es una no de eh, compañía pequeña, ¿verdad? Parece no, que no, no existe aquí ninguna, ningún local. Bilekson. Aquí en Macorís, no, no, no, en el no. país, en el país entero, no. Hay. Nada más se habilitó para, para hacer ese. Eso fue, eso fue eso fue un montaje, fue todo un, un, un engranaje Ahora, hecho con la finalidad. Me preocupa de mucho un el hecho de en la forma que compra y contrataciones han dado la voz de alerta, porque ellos tienen el mecanismo legal que se vea más institucional, más que de darlo a, a conocer así. Y vi un tanto flojo el plan de investigación o de juzgamiento de un caso de esta naturaleza el ministerio público y persecución de la corrupción con este escándalo tiene que dar curso a su investigación para concretar que las pruebas obtenidas den al traste con una licitación incorrecta digo con una contratación incorrecta ya que la ley 340 establece cuáles son los mecanismos que yo lo he explicado en más de una ocasión aquí eso es sencillo con cumplir la pero ley. debería de ser más severa esa ley. Yo me la encuentro Bueno, muy pero ligera. te la quieren liberar, te la quieren poner más, más simple para que el funcionario de hoy ah, tenga no, yo más me refiero, mayor facilidad. Yo pensé que era las sanciones a las que tú te refieres. No, es que yo creo que las sanciones deben ser más severas. Sí, a eso me refiero. Lo primero es que sabemos que ya la ley trae consigo y la, los cinco años de no poder coger un, un puesto en ningún lado. Es eh, prácticamente el confinamiento... El pago de salarios... Eh, no, no, y, y, y puede llegar a tener entre 3, 5 y 10 años de prisión <coughs> si, <coughs> se, si se computa. Uh -huh. Entonces son cosas que yo <coughs> aspiro a que realmente esas, esos contenidos jurídicos sean aplicados a la perfección y que un juez modele una sentencia en la <coughs> cual no se sustraiga a nadie... Del hecho que haya cometido le tengo dos informaciones importantes del plan internacional ¿Sí? la, el congreso chileno acaba de aprobar ahora mismo hace un rato acaba de aprobar la decisión de enviar ante a juicio al presidente de, de, de hacer la acusación o sea o de acusar al presidente Piñera por los Pandora Papers oh, sí. <coughs> o sea se va a abrir un juicio en que? Basado en lo que ellos ¿En investigaron No, no, en los papeles sí, sí, o sea, El, un el Congreso El Congreso es que juzga presidente a, en, en, en cualquier parte del mundo Solamente la Constitución Establece mecanismos Sí, el mecanismo constitucional Aunque es aquí, el, el Congreso acusa Aquí, allá sí existe, creo que existe El el, el, el Duelo. La, Duelo ahí el, Cámara de Diputados de Chile aprueba a realizar un juicio político A Piñera correcto. Allá sí ahora. existe la, la ¿Cómo se llama? La cancelación del presidente. ¿Cómo que se le dice aquí? En la figura de, de revocación, revocación del mandato. Revocación del mandato. Aquí bueno, no. En República lo, Dominicana no existe. Lo otro es que hay una ex empleada de Facebook. Ahí esa le está dando agua que beber. Que afirma. Yo estoy de acuerdo con que ella, afirma. Porque me da luz. Que, que Telcor. Hace... Que Telcor. La compañía pública de comunicación de Nicaragua borró más de mil cuentas de Facebook falsas que hicieron con la finalidad, aparentemente se hizo con la finalidad de identificar personas inexistentes para el tema de las eh, de las elecciones. <coughs> Fíjense que. ¿En Chile? En, eso no, eso es Nicaragua. Esta parte es en Nicaragua, lo otro es Chile. Yeah. <coughs> lo de Piñera. Uh -huh. Fíjese que, fíjense que. Dos aspectos internacionales, pues. uh -huh. sí, fíjense que es muy sintomático el hecho de que un presidente después de un tercer, cuarto mandato, de que gane unas elecciones con 75%. ¿Tú sabes qué edad tiene el presidente de Nicaragua? Ahora, 76 tiene... años. ¿Sabe cuánto tendrá cuando salga de ahí? 81. ¿Tú sabes tiene... Es un viejo. Yo, yo no sé si vieron el discurso de, el discurso de inmediatamente después de, de, de, del, del triunfo. Él no solamente eh, atacó a la oposición, sino que los insultó. Tanto lo insultó que en las noticias había, le pusieron pito para que no se escucharan las malas palabras que dijo en contra de los Un opositores. Loco. Óyeme, yo no entiendo Mira. qué está pasando en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, con una serie de locos, de presidentes, Te voy de, a decir algo. de idiotas, de ignorantes. No Póngame lo la foto de ayer, chamo que me busque la foto que yo mandé de la, de la, de la, de la preside, del presidente y vicepresidente de Nicaragua. Ustedes van a ver. Él me la va, él la va a poner. Bien. Pero los dos tienen cara de loco. Señores. Sí. Sí. Señores. Tengo problema hoy. Sí. Los dos tienen cara de charlatán y de loco. Porque, ¿cómo se le ocurre a estos dos? Porque ya entran en los bandidajes. Sí. Ellos entraron no ya hace tiempo en el bandidaje. Tú decías ayer que de lo Míralo. Cara de loco los dos. Míralo. Pero y la mujer. Analicen esa mujer. Y anal se me parece a una, a una. ¿Cómo se llama? Comediante de México. A la chilindrina. A la, algo así, no, a la vieja chancluda. A ese que se me parece, a la vieja chancluda peinada. ¿Y el presidente a quién se parece? A Danilo Medina, sí, en la Dios misma Dios carita de Danilo de señores, aquí. Señores, vamos a... Busquen a Danilo y pónganselo al lado, se Miren parece él. en la misma actitud.